Bien, muchísimas gracias a todas esas personas que sintonizan el toque del mediodía. Este programa, señores, se caracteriza por ser el programa de las primicias, pero en esta ocasión vamos a tener eh, en la vía telefónica a Rafael Núñez, quien es vocero del de expresidente de la República, Leonel Fernández, quien recientemente ha enrumbado el proyecto denominado La Fuerza del Pueblo. Rafael, en vivo por el canal 10 de Telenor, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien, Arizmendi, buenos días a todos los televidentes y a quienes nos, nos, se los sintonizan a ustedes en toda la zona de San Francisco de Macorís y la región nordeste. A sus órdenes a ustedes. Rafael, el proyecto La Fuerza del Pueblo, ¿cómo andan ya eh, el acontecer? El, co, ¿Cuál ha sido el entusiasmo de, de, de la gente, la acogida que han tenido? Bueno, ha sido muy positiva y abrumadora porque... Solo apenas en dos días que se sacó al aire un portal web de la Fuerza del Pueblo, a, a, se han inscrito más de 250 mil personas, lo que se constituye en un hito en la historia política de la República Dominicana, que un partido que todavía no ha sido proclamado como tal, porque se va a hacer el próximo domingo, eh, haya haya aglutinado tantas personas sin nosotros haber hecho ningún tipo de promoción, solo que se puso online la página web de la Fuerza del Pueblo. Eh, de manera informal, muchísima gente haya, ha llamado a los dirigentes, a todos nosotros. Desde ahorita mismo, hace como una hora, cuando venía para la oficina, eh, me llamaron de Calo Carolina del Norte, porque en mi... Mi teléfono celular ese, se coloca siempre en las notas de prensa y la, la gente lo toma. Y me han estado llamando de Carolina del Norte, de Baltimore, de Seattle, de Nueva York, de New Jersey, eh, y de aquí, de Santo Domingo y las provincias del país, para que la gente, eh, para la gente pedir que lo orienten de cómo inscribirse en la fuerza del pueblo, de manera que es quizás eh, o sin quizás el primer partido que surge, eh, se proclamará eh, el candidato el presidente Leonel Fernández el domingo en, en su congreso, en su convención, perdón, y por primera vez surge como una fuerza política determinante para las próximas elecciones. Rafael, tengo la información de que pronto ya estarán eh, teniendo su bloque en la Cámara de Diputados. Eh, algún detalle relevante sobre eso y eh, con relación a los dirigentes eh, cuál dirigente o cuántos dirigentes ya medio y de cunia forman parte eh, han pasado ya a las filas de la fuerza del pueblo bueno yo no te podría decir número verdad porque hay una cantidad extraordinaria de gente del comité central de compañeros del comité central eh, que han estado este, anunciando su renuncia de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, en el mismo día de ayer se hizo una rueda de prensa aquí en Santo Domingo, donde 45 miembros del Comité Central, solo de la provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional, anunciaron su renuncia. Pero antes se anunciaron la renuncia, eh, 14 secretarios de secretarías del PLD quienes a su vez son miembros del Comité Central hoy hay una rueda de prensa en el Hotel Matún eh, tengo entendido que una cantidad, no sé el, el, el número, pero una cantidad importante de miembros del Comité Central de las provincias del Cibao también harán lo propio y así han estado ocurriendo de manera individual por las redes sociales, una una, una, un número eh, grande de personas que han estado renunciando del PLD y próximamente veremos más renuncias por ejemplo ayer, hoy mismo me llamó el, el ingeniero Frank Rodríguez que no estuvo en la rueda de prensa y me dice que, que él va a poner su renuncia también que no, no lo incluimos, quejándose porque no lo incluimos de modo que es una cantidad enorme porque también de las bases del partido no solo dirigentes las bases del partido de la liberación dominicana Rafael, no es un secreto para nadie que, que están identificadas con Leonel Fernández y también seguirán la fuerza del pueblo. Rafael, el discurso del expresidente cuando anunciaba ya la salida del partido de la liberación dominicana se pudo mostrar en su rostro, ¿verdad? El lenguaje corporal un poco de preocupación. Imaginamos por lo, lo, quizás por lo difícil que, que fue esta decisión para él, pero ya, eh, ¿cuál es...? Eh, el ánimo del ex presidente Leonel Fernández, el cual no se no se ha vuelto a ver más, o sea, no, no se ha presentado prácticamente en la televisión, ¿puedes decirle al país eh, el ánimo en que se encuentra? Bueno, está, eh, aparte de lo que tú señalas, que tiene la razón, en porque después de un, un político tener 46 años dedicado a una institución que ha sido exitosa bajo su dirección, porque ha permanecido en el poder varios periodos de gobierno, es natural que, que sienta eh, pena de irse, pero ya él está desde el día siguiente al frente de la conformación de todo lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo y su, y su organización eh, en la estructura y en lo electoral. Ha estado encabezando el lunes, encabezó la reunión de estrategia que siempre hacemos, y ahí se trazaron varios planes, de, de modo que... Él está de buen ánimo, eh, con, pidiéndole siempre a la población que confíen en, en, en la dirección que estamos tomando, que confíen en, en el país, en la patria, que nos dijo que nosotros vamos a, a trillar un camino, un camino por el que nos eh, enrumbó el profesor Juan Bosch y estaremos en los próximos días sabiendo cosas fruto de esas eh, planificaciones que estamos Rafael, haciendo. Rafael, en el día de hoy el tema ha sido eh, la supuesta filtración de, de la filtración de una supuesta conversación entre el expresidente de la cámara de diputados Rubén Maldonado y el diputado por la provincia de San Juan, Henry Merán. ¿Qué calificativo? O sea, ¿cómo valoraría usted este tipo de acción? Bueno, yo no quiero calificar nada, eh, Arismendi, porque este, esa es, ese es una revelación que ya eh, transgrede la privacidad de las personas. Eh, yo estoy hablando con ustedes y con el público de manera, de manera abierta y pública, valga la redundancia. Uh -huh. Y esta conversación no tiene por qué nadie sentirse que le han violado su privacidad porque yo he accedido a una entrevista pública con ustedes. Exacto, exacto. Pero cuando yo te llamo a ti personalmente y alguien, alguien me está grabando o te está grabando a ti eh, la conversación que tú estás sosteniendo conmigo o con otra persona, eso es también tipificado de la bio, eh, violación a la privacidad de la persona. De modo que eh, nosotros sabemos que nuestros teléfonos están intervenidos por agencias de inteligencia del gobierno eh, eh, y... Uno lo que tiene que... O sea, ¿hay persecución? Eh, eh, la persecución ha existido siempre, porque todas las familiares y allegados nuestros lo han cancelado desde hace años. Lo que pasa es que ya hemos llegado al colmo de, de los colmos. Eh, estamos ante un presidente intolerante que no, que, no, que no acepta que el otro piense diferente a como él piensa. El presidente Danilo Medina es un hombre intolerante... Y, y todo lo que huele a leonel Fernández le, le, le, le tan, lo están chapeando desde hace años. Lo que pasa es que hemos llegado al clímax de la situación. Uh -huh. Bueno, Rafael, por pues agradecerte eh, tu intervención en nuestro espacio. Desde acá desearle ya eh, suerte a su proyecto eh, La Fuerza del Pueblo, la cual repetimos, eh, ha tenido una gran acogida por toda la población dominicana vamos a una brevísima pausa cuando retornemos tenemos más del toque de queda